Gracias a todo el equipo de, de mañana y a la gente que nos hace el favor de, de vernos. Antes de iniciar con, con nuestro tema, quiero eh, agradecer la sintonía siempre. Eh, y saludar de manera muy especial a un amigo tuyo amado, Ajá. Willy Hierro. Ah, que mi, es amigo el, no, de te todo. equivocaste eh, como eh, siempre. Hermano tuyo. Te equivocaste como siempre, ese es mi hermano. Oye, Oye. acaba de decir, <risa> acaba de decir que me equivoco como siempre. Yo tengo pruebas hoy de que lo que yo digo aquí se corresponde con Ese la es esa. mi hermano Willy. Es eh, mi amigo eh, Willy Hierro y la dama de Hierro, su esposa. Ah, un abrazo, eh, un abrazo, para, abrazo para ellos porque siempre están un ahí saludo. en sintonía. Saludo saludo sí, muy con especial para Willy. Sí, Gracias a Willy. Que a debo hacer? aclaración, siempre manera. ha sido de preferencia de Willy este programa de sí. mañana porque sí. ahora, recibido... ahora lo ve eh, con mayor entusiasmo sí, así es. Siempre lo ha visto con mayor entus sí, sí. Con entusiasmo. Sí. ¿No? Ahora da... lo ve con mayor entusiasmo. Eh, Carolina, que seas tú eh, que sea se ang... lo diga a, al, al nuevo Sean humildes, sos... humilde? lo ve con mayor entusiasmo. Bien. La humildad también antes, para ti Antes al nuevo. de entrar al nuevo. <ríe> Antes de entrar al tema que quiero tratar en el día de hoy eh, eh, los muchachos, yo les envié una imagen de unos reductores que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís colocó en. Yo quisiera que me digan. Ese no vi, en se no vino. Vi no, no, en se no vino. Mirabel, mirabel. Eh, mirabel, mirabel, mirabel. No, Yo quisiera esta, con qué objetivo no, fue no, eso. No, esto es. En la Nordestana. O oh, también. Ah, Entonces, camino a la Nordestana. ¿Por qué? Porque había ahí, muchos jóvenes sí. que utilizaban este trayecto para echar competencia, como se dice, para competir en carros. Y entonces causaban ahí accidentes. Sí, claro. Pues el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, sí, claro. a la cabeza, el alcalde Alex Díaz, y en materia de tránsito, Daniel Canela, que para mí uno de los mejores directores de tránsito de toda la historia de este pueblo, colocaron estos reductores de velocidad para eh, mitigar la velocidad de los vehículos. Por ahí, eso era un pandemonio. Y qué bueno que el ayuntamiento esté tomando medidas preventivas. Qué bueno. Yo saludo esta disposición y ojalá se sigan haciendo este tipo de trabajo preventivo en todo el municipio de San Francisco y que eso sea extensivo a todo Yo el país. Yo lo que quiero, aprovechando tu tema, que me expliquen cuál es el objeto en. En la en, Es decir, mucho antes de la entrada de San Francisco de Macorís En, en Mirabel En Mirabel, en Mirabel claro, pero en Mirabel es porque, porque lo utilizaban corrido. también Para bueno. competir en vehículos y además por la alta velocidad En la que los vehículos salen y entran a la ciudad Y como eso es una pero zona habitada ahí Debe eh, ser un poquito más cercano sí. Y ahí se han no, dado no, pero, accidentes pero, Sí, muchos accidentes zona. Se supone que los vehículos en esa parte, por ejemplo, donde hay viviendas en lugares habitados no deben exceder los 40, 50 kilómetros por hora y la gente aún así ah. lo hace. Entonces, ¿qué hizo el ayuntamiento? De manera preventiva colocó esos reductores para que sea de manera obligatoria. Entonces, ese, yo, el, ese es el objetivo. Sí, yo saludo. Yo quería eh, saberlo. Yo saludo esta disposición del ayuntamiento y felicitar. No, no, yo no lo voy a felicitar porque para no. eso, para no. eso, no, eso no le pagan. Para para saludar. Y y y Bien. Le, le, le. Bien. Y le tumbaste de polvo a canela, de que el sí. mar... No, porque que hay que, que quería hay referir que, algo hay que en mi relación a eso. Es un trabajador. Es muy saludar. trabajador y ha es hecho que que importantes aportes Buen en trabajo. su gestión. Y, y voy a decir algo que decía cuando entró eh, Alex a la alcaldía local y el mismo Danilo en principio. Resaltamos mucho y vemos la gran diferencia de trabajo que se hace entre un funcionario y otro cuando lo que has tenido no es bueno o ha sido muy malo una persona que entre que haga el trabajo, uh -huh. vamos a decir mínimamente, sin querer echar por debajo el trabajo de canela, la comparativa que hacen aquellos no, no. inicios de Ale. Entonces tú tú lo comparas y dices, "Wow, pero qué trabajo." Sí. Y no es que necesariamente lo sea bien. lo mejor de lo mejor. Lo ha hecho bien y sabemos, cosa, y sabemos que lo va a seguir haciendo él mejor. Él está para eso, igual. Y que se va a releger. lo que nosotros tenemos es que el felicitar que le... no el tra... sino el hecho de que se haya dedicado sí, a hacer sí, esa claro, saludar, porque, porque es otros no relación, lo habían hecho. Pero bien. Ahora, eh, a propósito, la cultura de que recibe como favor lo que nos corresponde No, Estamos por derecho. saludando el que se haga, que se, no, se Estoy retracto. saludando que se tome una medida preventiva, no lo estoy feliz. No, no, no, no lo pero decir. vamos a reconocer, yo reconozco, sí, eh, que Canela reconoce. es un claro. preocupado y ha asumido, desde que llegó ahí, asumió con responsabilidad sí. el cargo. Sí. Ah, tenemos una llamada, que sea breve, por favor. Buenos días. Pero días. más Ay, eh, Irka. ¿Cómo están? Hola, Irka. Jurisdicción privilegiada en este programa. Porque parece que, ¿no? No muy buena es ¿no? atacando a ese pobre hombre ha le han buscado a Quirino no le han buscado que el, el otro Bueno, El que está gobernando es él y ahora gracias. hay un anuncio en todos los, los medios que gracias. dicen que y, de hace siete años que son las. de siete años sí. que se está trabajando por el país. Gracias, sí. o sea, claro, Irka. nos va a robar sí. tiempo, Irka, el tiempo, CEL, Irka. Irka, gracias, que me quedan seis minutos y quiero rebatir algo que. Gracias, eh, a Irka gracias. Rodríguez. Quiero y, rebatir y, algo y, que. que eh, el maestro, eh, Amado José Rosa, ha manifestado que yo siempre he ido equivocado. Ayer. Llamó a este programa un politólogo. ¿Y por qué eh, lo pones entre comillas, Te no Voy a decir por qué ahora. El politólogo y ex viceministro de Ciencias Jurídicas de la UAS. No, no, vicedecano. vicedecano. Ah, vicedecano. Sí, sí. Ah, sí vicedecano de la, de, la, de, la, de la UAS. Una autoridad. Él, yo quiero que lo pongan en el corte, él manifestó que Leonel Fernández no había depositado, o sea, no había impugnado las elecciones en el tribunal competente porque no se habían proclamado los... Eh, candidatos o los precandidatos vamos a escuchar la llamada de ayer Quiere tener garantía de causa para que el tribunal pondere la prueba que él está diciendo sobre la nominal de la primaria. Pero no lo ha hecho. Dos recursos distintos. Pero no lo ha hecho. O sea, él, él no ha llevado no ha esa demanda hecho. principal a través del, del tribunal competente, que es donde él debe depositar la prueba del supuesto no eh, fraude. no lo ha hecho. Atención porque no lo ha hecho. Porque la Junta Central Electoral no ha proclamado los sí, ganadores. Sí, sí, sí, proclamó. Proclamó el sábado pasado, proclamó a Gonzalo Castillo y a Luis no, Abinader no, no, el pasado no, no, sábado. Dio los resultados, Exacto, no la proclamación. Formal. El acta que dice cuáles fueron los ganadores. Ahí escucharon ustedes al politólogo diciendo que la Junta Central Electoral no ha proclamado a los, a los precandidatos que ganaron. Pues yo le tengo a él una sorpresa. Pónganme ahí la proclama que mandé en PDF de la Junta Central Electoral que el pasado sábado proclamó a todos los precandidatos que ganaron. Mírenlo ahí. Dale, dale para abajo a eso. Eh, mira que eso es un documento. verdad Dice proclamación de los candidatos. Dale para abajo. Sigue para, para abajo. Fíjense que eso eh, sigue, acá, sigue, sigue. Ahí están, por ejemplo, los atendidos. Sigue, dale para abajo. Dale para abajo. Para que la gente pueda leer que yo aquí no vengo a hablar caballero. Miren, dice resuelve. Eso es la Junta Central Electoral. Ratificar el cómputo emitido por la Junta Central Electoral y, y, y demás eh, llevas aromáticas. Segundo, Proclamar los ganadores en el proceso de primaria del Partido Revolucionario Moderno. Y dice ahí, demarcación nacional, presidente Luis Rodolfo Abinader Corona con 283.393 votos. Eso es una proclamación. Ahora, por favor, vamos a la otra proclama de la Junta Central Electoral. Señores, eso, eso está ahí, ya estamos todos informados. La otra que yo, que yo le envié al muchacho, que esa es la del PRM, para que vean que sí fueron proclamados... Por ejemplo, ahí está la Junta Central Electoral. Esa es la página. Pueden entrar ahora mismo y verlo. Dice, Junta Central Electoral dicta proclamas a candidatos electos de primarias simultáneas del PLD. Eh, yo le mandé a los muchachos la otra proclama también, que es la del PLD, para que se vea. Está en PDF. Para que se vea, señores, cuando yo me siento aquí, yo no me siento a hablar caballá. Yo no me siento aquí a, a, a, a engañar a la gente. Cuando yo vengo aquí, yo vengo informado. Y todo lo que yo he dicho aquí se ha dado, señores, porque nosotros vivimos investigando. Cuál es el problema que? Pero, pero, un cuál fue el problema que pasó? Yo estoy pasó? diciendo que ese señor ayer dijo que Leonel Fernández no había impugnado, como debió hacerlo por la vía correspondiente, por el tribunal correspondiente, no lo había impugnado, porque la junta central electoral no ha proclamado, pues eso es una equivocación de parte de él. Por no. eso digo politólogo. Tú lo oíste? cómo fue que él dijo. No, no, no, no lo. No. En no, el no. momento, en el momento. Pero espérate, en partido, el momento que tú, no, no, tú no, no, le no, haces la pregunta, atención, él dice, producción. ¿por qué no, no, no, no, no lo no había, había hecho, hecho? Es porque la Junta no había proclamado antes, ahora. Pero, que él me pero está, me diciendo está en un proceso antes de, de ayer, hacerlo. Pero que es que ya lo proclamó, es que eso está no, ahí. No, es que no puede ah, eso ser eso es automático. Una, eso no es una proclama. No, es, pero, es que tú preguntaste Ay, Dios, por qué no Dios, lo había Dios, hecho en señor, su momento. Y te da la respuesta de que no lo había hecho producto de que no se había proclamado. Eso lo dijo él, creo que antes de ayer había Pero lo dice ayer porque la pregunta Pero déjate hablar, Francis. Pero déjame, pero déjame hablar, Frank. Ponme de nuevo. Ayer de nuevo? él dijo que la Junta usted no está, lo ha proclamado. Usted está incidentando y yo le dije, tú mismo. Pero déjame hablar. Usted está incidentando tú mismo. Pero déjame hablar. Porque si ustedes no me dejan explicar mis ideas y mostrar las pruebas, que lamentablemente Reco... tengo que venir a este programa con toda la prueba. mijo que nos vamos. No, espérense un momentito. Ponme ahí el presidente de la Junta Central Electoral, que él también lo ratificó hace ya varios días. Póngame ese cortecito. ¿Lo tiene el muchacho listo? No. Termina tu redondeo. Tu... Míralo no, no. ahí y mira, vamos a escuchar al presidente de la Junta Central Electoral. En ese... La Junta Central Electoral dio a conocer el cómputo definitivo y en ese cómputo definitivo están los resultados como tal de las primarias simultáneas del 6 de octubre de este año 2019. A seguidas, el próximo paso jurídico que dio la Junta Central Electoral, fue la proclamación de los ganadores. ¿Qué? Les dije a ustedes, señores, no podemos venir a estar discutiendo aquí y que el público nos vea como si fuéramos eh, eh, eh, torpes. No. No. Lo que se dice aquí tiene, es que que tiene que tener verdad, tiene que estar justificado, tiene que estar argumentado. Que ese politólogo, que ese politólogo no ha Pero, no pero ese no es el aquí. tema. No, no, ese no es el tema. <coughs> Previángel ah, no, no es el tema. Es el tema. No, Ah, no, no, porque tenemos que Lo que aquí, pasa es que por, por prueba, eso te digo, tú siempre vives bateando de FAO. Ah, bateando de FAO. Claro Pero que ese no es el tema, Qué importancia tiene eso, que se haya equivocado, se equivocó. Se equivocó, es un humano. Dijeron aquí un ah, no, eh, Dice nunca tiene validez. Además, pues yo estoy le estoy demostrando que todo lo que yo a mí, digo no, que no, se no, daño, aquí es necesidad. No vamos desde aquí, porque aquí es bueno. Hablando, así se vuelve. Bueno. Oye, bueno. Aguante presión. Ya eh, hablo, de con, de la verdad, <ríe> hablo con la verdad. Nos vemos mañana, que señores. Programa, que no, aguantan, que no aguantan la presión. De mañana.